Estamos en el blog de Francia. Vamos a movernos para un yate. A pasada super chévere. Te Tenemos A todo el día. Eh, el brillo. El sol. El sol. El sol. El sol. Es que eso para gente del día. Hoy estamos aquí con los frenos. Aquí con el Dair. Que eso para el Dair saluda. Aquí estamos con Manny. Aquí estamos con el Lexi. Igual for el DJ. Que estamos yendo para una fiesta ya, yate. Así que vamos a ver cómo nos va en esa fiesta. Este es el primer blog del canal de Francia. Vamos a ver cómo nos va. El blog. Así que muchachos. Espero que les guste el video. Denle like suscríbanse. Ponga la campanita para que vean todas las notificaciones que mande en mi canal de YouTube hey. Así que... Se me fue onda No, uh, que igual no paramos ¿Qué tú puedes decir a Yale? <coughs> Una sensual No me vuelvas a decir, si, uh. bebé no no, no, no te la sabes bro, no te la sabe. Oh, bro, te estaban quitando la ropa, bro No hice nada, no hice nada, mira, mira guapo mira. mira, mira Oh, perfil griego Para todos los fans aquí está el Instagram Ay, ah, ya Hola chavales Te informo que el fans <risa> el front que estaba demorando porque estaba acordando. Ah, te copié Me había quedado pegado en el video, chaval. Ya yeah. ¿Tú, San? ¿Tú, San? ¿Qué pasa? Oh, poco chaval. Oh. Además se está así calando Ah, o sea, pues claro, ¿cómo? porque en verdad cuando uno tiene que estar en esta tallas así ¿Patrón? Oh, ¡Ah, yeah. ya! Uh, oh, el, el patrón Para toda la como... Ya te copié Ya me copiaste porque si tú no me copias Entonces nadie me puede copiar Ley de vida, ¿no? ¿Te lo sieres? Expectativa, expectativa, la expectativa, realidad! Bueno, creemos que vamos para allá Pero vamos para acá Ahora vamos para acá no pa ese, eh. Vamos para ese, vamos para ese Aquí vamos No va a ni entender Salud. Oh. Salud. Oh, no, la, no, no la entiende el bro Sí, te que no la entiende Estás loco, ya llegamos, ay ya, ya llegamos, ya llegamos lo que es el ¿Eh, jet boy. ¿Qué pasa al respecto, bro? Eh, estoy sorprendido, estoy que no lo entiendo. Hey. Así que muchachos, vamos a estar que viviendo. Pasajeros de disfruten. Uy, parce vida pa hermosa, ay ya, uh. Aquí eh? estamos en millate. Está como, ¿ah? Estamos en millate, bro. Estamos en millate. Eh, eh, Johnny, Johnny, eh, en millate. El DJ. Ay, el DJ. Así que muchachos. Seguimos en esta travesía, chaval. Es una travesía muy bonita, ¿sabes cómo? Así que vamos a ver cómo nos ven en esta travesía, muchachos. Vamos a ver qué pasa, qué no pasa. ¿Qué ¿Sí no? Hostia, tío, un puto pato, chaval. Así que muchachos. No se sé ni que decir que está bien pretty hermano. Es bien rica hermana. ¡Oh, shit ¡Oh! ¡Oh, mujer! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, nenas Nenas Chamalo, está el patrón. Con cuántas mujeres está alrededor? Ush, <risa> oh, <risa> oh, tan loco, otro patrón, ay, hey. y pura vida de millonar, hey. puro puros pelas. Hey. Oh Jorge, estás hey. bien fit. Victoria sí Oh, modela así, mi amor. Okay, pose, pose, pose. <risa> pose, pose, pose. <risa> eh, hey, tío, ahí, por favor. Ya sabes <risa> <risa> que. Esa. ¡Esa! ¡Esa! dale look, dale ¡Esa! ¡Esa! va, va, va, va. La ¡Mataron al Luz ¡Oh! ¡Eh! no ¡Se rompió ramos salchicho! ¡Ah! suave con la salchicha, Dios! No ¡Me cansan, finalmente! ¡Mantén este francito que me a mí! Pensa que en el ya en el, en el a los que también es un leque, al escondeo siendo un picante. ¿Cómo se siente? ¡Ey! ¡Suscríbase para más videos. Me siento activo. <ríe> eh, eh. Bajamos del inmenso yate. Ya ustedes saben, si quieren más vídeos en el yate, like, suscribirse y comenten en todo lo que ustedes quieran ahí. No Nos pararon bro. Vaya, qué locura. Qué locura. Nos pararon aquí. No sé qué vamos a hacer. Sí, no sabemos qué vamos a hacer. Así ah, se acabó el día, así que espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Yo espero que les guste el video ¿vale, señores. Ya nos pasamos a la policía muchachos Ya pasamos a la policía Así que espero que les guste el video Denle like, suscríbanse en todas las redes sociales Aquí de Francia, ya tú sabes es muchachos Este video está Para chuparse los dedos, así que muchachos Si quieren más videos Pónganlo like que ustedes quieran, así que muchachos Los veo en la próxima